Siguen apostados en el Parque Duarte los 6 empleados del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís que la alcaldía aún no ha pagado sus prestaciones laborales. Dicen que esperan que dicho pago se ejecute lo más pronto posible debido a que muchos de ellos padecen de problemas de salud. Nosotros hablamos con el señor Alcaide eh, los otros días y nos dijo que el Ayuntamiento no tenía dinero y yo le dije que él se ha atrasado en el pago de cada uno de estos, de esta gente que hay aquí. Y que él se ha atrasado en el pago, que él tiene que seguir ejecutando la, el pago de, de, de cada mes. Y él no ha hecho nada de eso. Entonces, me dijo que no había dinero, pues yo le dije a él, pues yo le voy a traer todo ese rebote de hombre allá para que ustedes se resuelvan. Entonces dice que fuera a final de mes. Entonces estamos esperando aquí para yo ir al final de mes para hablar con él. Este señor lo que nos está hablando todo mentira, eh, todo el día un, un bobo, poniéndole un bobo en la boca. Señor, si él había querido pagar eso, ya él se lo había pagado, ahora él no usó la inteligencia. Porque si tú vas a sacar a toda esa gente, sácalo de días 5 a 5 y, y termina de pagarle. Y vengo sacando 5 a 5 y vengo pagando completo para que no, no, no se haya formado este, este, este, este lío como está ahora. Pues la misma causa, porque a mí se me debe 54.800 y a mí no se me ha resuelto nada. La misma mentira de siempre, la, el mismo bobo de siempre. Uno tiene cosas de hacer y tiene uno que dejar de ganarse dos o tres pesos para mantener la familia. Entonces viene uno a sentarse aquí a pedir el tiempo. Primero que canceló fue a mí. A mí me debe 88 mil pesos, y no me ha dado ni un peso todavía. Y todos los días dice que va a pagar, y que va a pagar y nunca paga. 21 mil pesos que él me, me debe, me ha dado 40 mil, peleando. Y yo veo donde yo estoy, vengo yo ahora, ve, eso lo voy a entregar, y de la presión me puse malo cuatro veces, y me estuvieron allí a buscar y malísimo, y este es hermano mío, y lo sabe, y yo quiero ya los últimos Ahí dame 40 mil, quiero 36 mil que me quedan. Y él lo sabe, que yo soy un padre de familia, manteniendo, y él no sabe eso. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.